Queda tiempo para tanto lamento, ya que todos dicen que si acaba el mundo, como lo conocemos, o quizás reviente en pedazos. Sigue sonriendo hasta disipar. Todos vivamos un bonito cuento Ya que puede que mañana sea ese momento En el que no quede nada de nada Y vuela cuando puedas y llora cuando quieras Pero nunca te olvides que todo tiene. Niebla. Respira muy profundo, que te vuelva a la cama hasta que llegue el final. Somos eternos y que la tristeza solo es un pensamiento como una leve y fina brisa que va flotando por todas partes y se puede esquivar y baila cuando pueda señora cuando quiera espero que todo tiene un final y suelta todo el miedo, respira muy profundo que te abrace la calma hasta que llegue el final y todo de igual y baila cuando puedas y llora cuando quieras pero nunca te